Al partido, porque el problema es que el partido es un partido nuevo, ah, pues es un pues, partido eh, que, que no existía eh, en, en septiembre del año pasado. Pues van a quedar siendo minoritarios. Si usted aspira o, o si, los, si alguien aspira, que Leonel transfiere ese liderazgo como. Sí, él, pero es que usted... si lo transfiere, a no, a, a, si el, el expresidente Leonel Fernández transfiere ese liderazgo personal, ese posicionamiento, esa fuerza que tiene el, el expresidente Leonel Fernández en el electorado, si lo transfiere a su partido. Si trabaja para transferirlo a su partido, su partido puede recibir una gran cantidad, un alto porcentaje de ese posicionamiento, ese arraigo en la sociedad política que tiene Leónel Fernández, transfiriéndoselo al partido de la Fuerza del Pueblo, pudiera tener otra composición y otro posicionamiento, la Fuerza del Pueblo. ¿Esa es la pregunta, Capicúa? No, no lo... Eh, y yo no, no dudo que el, el expresidente Leónel Fernández pueda hacerlo pero tienen que trabajar en la fuerza del pueblo eso. No es seguir, dejar de seguir vendiendo a Leonel Fernández de manera diferente a cómo se vende la estructura política que lo, sub, que lo sustenta para la candidatura a la presidencia. En el PLD, Leonel era una, era una cosa y el PLD era otra. Ahora es la fuerza del pueblo, Leonel es el, el, el que tiene posicionamiento, el que arrastra, empuja a la fuerza del pueblo, entonces para Leonel Fernández estar adelante en el posicionamiento y la fuerza del pueblo detrás. ¿Qué tiene que hacer? Revertir el trabajo, revertir la, la, la, la estrategia. O sea, por donde él debió comenzar, que no lo hizo, que debió fortalecer la fuerza del pueblo. Es que, Víctor, la fuerza del pueblo es lo que es Leonel Fernández, lo que sucede es que la Junta, la junta no evaluó a Leonel Fernández para... De, no evalúa a los candidatos, la Junta no evalúa a los candidatos a la presidencia del partido, sino que evalúa la composición de membresía del partido. La fuerza, entonces, del, pueblo, la fuerza del pueblo es minoritaria. Leonel Fernández, este, si hubiera sido este una caso, valoración personal, fuera mayoritario. En este caso, entonces, es el, caso. El, PLD, el único que salió ganancioso en esta o sea, cosa no fue ni el pueblo ni la... Ni ...ni la clase eh, política en sentido general... ...sino un partido que es el PLD... ...el PLD fue el, el único beneficiado con esta decisión... ...debido a que sabemos que... Eh, ...todo ese movimiento del de, de preelectoral y electoral... ...de las pasadas elecciones... Eh, ...se debió al golpe que, que, que, de la división del, del, del partido... Y, y, la, en la, ...y en ese momento el fervor que tenía Leonel Fernández... Eh, ...en el partido como presidente del partido... Y esa esa impresión que dio que la fuerza del pueblo se iba a convertir en un partido, prácticamente el segundo partido de mayor fuerza en, la, en el electoral en la República Dominicana, hace que hasta, hasta no solamente no funcionarios, sino gente elegida en el PLD, diputados, senadores, eh, hasta coqueteando tratando de, de, de, de irse hacia la esa fuerza que se veía, que se vislumbraba como la segunda fuerza de, de la, del, del, del electorado. Sin embargo, eh, esta decisión hace que muchos piensen piensen regresar, lo que se querían ir se devuelve y la esperanza que tienen un partido que aunque salió de la forma que salió pero eh, cualquier mala administración o deterioro de un gobierno de Abinader eh, es fácilmente esa es la segunda opción que va a tener el electorado, o sea que eh, el único beneficiado en esta división tiene que ser el PLD bueno, la, la consecuencia que pueda tener esta decisión contra la fuerza del pueblo Está de, determinada por, la, por el mercantilismo en que ha, en que ha terminado eh, cayendo La actividad política en la República Dominicana Porque lo que se trata es un tema de dinero sí. si, si la política en la República Dominicana no fuera tan mercantil No fuera tan una actividad tan pecuniaria Eso no fuera por... por Leonel pudiera... Eh, que atrapultarse en, en un primer un segundo lugar, en una próxima elección, si hubiera un tema si de conciencia, si, si hubiera un tema de, si un tema de sí, libertad hay, para decidir por qué votar. Pero también antiguo hay otra cosa, y lo que usted acaba de decir hace un ratito, y es que eh, lo que se está evaluando son los partidos, no los candidatos, no, no los candidatos. sus dirigentes, en el caso de Leonel Fernández. Entonces, eh, la, la parte que... Me, que, que que me tiene a mí eh, confundido es, si usted entiende que Leonel Fernández, que tiene toda la capacidad pues, eh, tal vez nosotros no somos tal para, para cuestionar, de él entender que ciertamente tiene que deponer esa actitud y como usted señalaba para transferir ese liderazgo de él, que es de él transferirse a la fuerza del pueblo para que realmente en el futuro el, la fuerza del pueblo como tal, como partido, pueda eh, ser lo que él pretende. Pero tiene que con humildad de poner esa actitud y Leonel es Leonel. Y Leonel no está en el PLD por, por, por su ego, ¿verdad? Por lo, que usted, por lo que usted acaba de decir ahorita, porque Leonel eh, eh, tiene su liderazgo, tuvo su liderazgo en el PLD pero no la ha no la transferido, que es lo que debe de hacer ahora en la fuerza del pueblo. Pero para eso hay que hacer, hay que revestirse de humildad. Lo que sucede es que recuerde que creo que José Ingeniero, césar Nicolás Penso, dice, el hombre es él y su circunstancia. Lo que había vivido el expresidente Leonel Fernández hasta ahora era que él era el, el protagonista, él era el guía la cabeza, y él era el que imponía el posicionamiento político que él tiene en el país, la posición política que tiene en el país, se imponía al partido donde él estaba. Y así sucedió en la, en la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo es esa estructura que hoy queda en tercer lugar por, por tener a Leónel Fernández de candidato. Y yo no yo no dudo que él pueda hacer ese crossover, dice Roberto Neri, nuestro amigo. Yo no dudo que él lo pueda hacer... Si sí es que quiere ser presidente Si sí es que quiere ser presidente Porque también esta decisión Cierra la hemorragia Por el tema económico La hemorragia de peledeístas hacia la fuerza del pueblo Porque ya saben que allá no hay que ir a buscar nada no, Allá no, hay, no, hay no. que ir a buscar poco Allá hay que ir a buscar el 1% Del 20% ¿Y, y, si, y si se va a conseguir algo en, en mucho tiempo Entonces a de eh, eh, eh, Esa salida Patriótica hacia la fuerza del pueblo en procura de la conciencia nacional y el patriotismo y el desinterés y el apoyo al desarrollo del país y esa filantropía que mueve a los políticos y a los votantes de este país comienza a revisarse ahora porque esos, esos, estos, esos pasos esos trasiegos de un partido a otro en este país tienen que ver con una situación económica ni lo pica pica cuando se van de un partido de que es por conciencia, ni porque quieren votar por fulano, porque fulano, no, no. Dinero y oferta. Y hay problema sí. ahora con esos pica-pica después de esta decisión de la Junta. Claro. Van claro. no, forzados. No, no, no solamente pica-pica, líderes, dirigentes harán como la pantera rosa, van a pegar freno antes de, antes de llegar otra vez ah, a la, a porque la fuerza eso, porque ah. esos picas picas son importantes pero lo que te repito, si el presidente Leonel Fernández logra hacer ese crossover, ese paso de su liderazgo y de su posicionamiento que en, el no tiene la menor duda en el electorado en el electorado dominicano si lo transfiere, si es capaz si se, se trabaja a transferir ese posicionamiento del personal de él como persona al, a la fuerza del pueblo la cosa puede ser de manera diferente Antigua. Gracias, gracias una vez más por compartir con nosotros como cada jueves en este segmento de Hablando de Política a Otro Nivel. El próximo jueves, Dios mediante, nos volveremos a reencontrar en otro segmento Hablando de Política a Otro Nivel. Gracias por eh, estar con nosotros. Ya para el próximo jueves habremos pasado la primera etapa de nuestras aspiraciones a la Cámara de Cuentas porque comienzan las evaluaciones el lunes, de forma que nosotros entre el lunes, martes y miércoles, más tardar, estaríamos ya siendo expositores, exponiendo ante la, la Comisión de la Cámara de, de, de Diputados, la Comisión de Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados, ya habremos expuesto nuestras propuestas para eh, variar, cambiar, reformar o apoyar la buena gestión. ...que pudiera ser la Cámara de Cuentas de la República Dominicana en los próximos cuatro años. Lo que estamos diciendo es que lo más probable es que el próximo jueves, eh, Dios sabrá, eh, podríamos tener nosotros, tal vez por última vez en estos próximos cuatro o cinco años antigua en su condición de conducir exactamente este hablando de política a otro nivel aquí en contacto diario y lo tendremos ya en el transcurso de este tiempo, ya como un invitado especial como miembro de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. No se elige realmente el, en esta semana, porque el proceso es evaluar a 318, ah. luego llegan 25 al Pleno de la Cámara de Diputados, nosotros vamos a llegar con Dios por delante... Eh, a, a, a, entre esos 25 la, cama, el, una, el, la el pleno de la Cámara de Diputados elige 15 de esos 25